Me pongo a pensar como tú me amas, mi Dios. Tu gran amor es tan sublime, tu amor, que prefiero yo morir. por Presente en tu altar El llevar mi mente hacia el calvario Veo tu cuerpo y amor ahí allí Y marcado por duros azotes Que cayeron sin piedad en ti Veo tu rostro ya desfigurado y en tus labios sangre carmesí Por los golpes de aquellos malvados y todo ello por culpa de mí Sente en tu altar. También oigo tus últimas frases, entrecortadas por el dolor Perdonales a todos mi padre, veo tu amor que la cruz exaltó presente en tu altar. que tiene el cristiano divina esperanza de volar al cielo en luchas y pruebas de todo se tiene lo soporta todo con valor sincero hay una esperanza que tiene el cristiano divina esperanza de ver. A su Dios, cuando le maldicen, te siempre bendice, en su pecho reina el amor del Señor. Divina esperanza que en todo creyente, se mantiene viva su arame. Cristo bendito es quien la sostiene Hasta verme en gloria en su santidad Yo vivo confiado Y perseverando en su santo camino Y si yo no sufro, Cristo está a mi lado Para consolarme su espíritu vino Recuerdo que dijo, tendréis aflicciones con vosotros igual que conmigo dándonos a todos de sus bendiciones al decir confiar que yo al mundo he vencido Cristo bendito es quien la sostiene hasta verlo en gloria en su santidad. I'm ¡Muy les... Que el cristiano aquí pase, debe de soportar y estar muy firme en Dios. Porque si aquí sufres por servir a Dios, en el cielo estarás y con él vivirás por la eternidad. Tú como yo. callada mi alma Amigo. que vive en este mundo, sin conocer al Salvador. Vive una vida muy deshonesta, vive un